Vamos a, miren, hemos estado hablando mm. aquí del la alza indiscriminada de los productos de primera necesidad en los supermercados, en los mercados. Bueno, eh, Arismendi tiene un trabajo que, nos, que, que, que está haciendo en la calle en este momento. Vamos a escuchar a ver qué está pasando con el alza de los productos de primera necesidad. Adelante, Arismendi. Sí, buenos días. muchas gracias. Asimismo, es, en esta ocasión me encuentro acompañado del de presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte, licenciado Juan María García. Juan María, en los últimos días se ha hablado nueva vez de otro incremento de los productos básicos desde un 15 a un 20 el octavo. En, lo, en, lo, en los últimos meses. ¿A qué se atribuye estas salsas? Fíjate, gracias. Sí, lamentablemente República Dominicana está pasando por un momento un poquito difícil con relación a los productos de consumo masivo de la población. Eh, los industriales han estado alegando de que la salsa que se ha venido registrando alrededor de 6 o 8 meses prácticamente ha subido en el caso de, de productos. Específico en los, aceites, en los aceites comestibles, harina de maíz, eh, algunos embutidos han subido más de un 45% a lo que va prácticamente del año, justificando lógicamente de que eh, fuera del país eh, hay escasez de su producto. En el caso, por ejemplo, específico de Brasil es un país que produce en gran escala el, el maíz de soya la soya también que, que contribuye a la fabricación de los aceites eh, por grandes escaseces en esa nación y en Estados Unidos también ha subido mucho los lo productos del agro por este sentido nosotros como nación estamos siendo gravemente afectados nosotros como, como empresarios a nivel de la Federación Dominicana de Comerciantes le hemos sugerido al gobierno que en este momento es oportuno de que los sectores que, que que involucrado en estos asuntos llámese las asociaciones empresariales el sector público representado por el gobierno los comerciantes y los industriales debemos coordinar algunas reuniones para buscarle algunas alternativas que realmente lleven a soluciones a que la población no sea tan fuertemente afectado con estos aumentos que viene afectando claramente lo que es el consumo nacional. Se habla específicamente en el, pre, el precio del de aceite, de verdad, la materia prima del aceite es la soya. Sin embargo, aquí existe una gran eh, producción de soya en el país. Algunos especialistas han establecido de que no corresponde este aumento. ¿Usted cree que Fíjate, los industriales realmente han, han tomado el lineamiento y han estado produciendo en base a los precios fuera del país. Y lógicamente la producción local, ellos la han asumido, la han ligado y solamente entonces se ponen los precios internacionales. Entonces Yo creo que lo, lo, lo mejor sería en esta oportunidad, tanto los industriales como el gobierno pensar en la nación, y hacer una reunión porque también se pone el caso de que los costos de producción también lo estén aumentando en perjuicio de la población. ¿Eh? ¿Desde cuándo el aumento que se anunció el, el, el pasado lunes? ¿Desde cuándo empezará a sentirse en la población? No, ya el aumento ya lo recibimos de parte de los industriales, en el caso de los aceites, los combustibles, la arena de maíz, y prácticamente el, el ulti, eh, las últimas salsas. Oscila entre un 15 y un 20%. Pero no significa solo que fue un 15 y un 20%, porque ya anteriormente ya habían subido prácticamente un 30 y un 35, sumándose prácticamente a un 50%. Entonces, en lo adelante, ¿qué se espera? ¿Se espera más alza o se espera que se normalicen o que bajen? Nosotros entendemos que se debe normalizar y mantener estable, siempre y cuando también los industriales den de su aporte y que realmente en vez de ganarse, por ejemplo, una suma elevada, que por lo menos piensen en, en la nación y que en este momento preciso donde hay una situación difícil a nivel del mundo, República Dominicana no estamos ajenos a la situación, también debemos aportar alguna eh, viabilidad para el pueblo. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras del de licenciado Juan María García, un connotado comerciante de la provincia de Duarte. Ante esta situación, señores, que mantiene en suma preocupación a todos los hogares dominicanos tras estas alzas de los productos básicos de la canasta familiar. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno Vamos a tomar con ustedes al estudio. miren Gracias, la antigua, bueno. Amado, Señores, eh, lo que pasó con Selena, ¿alguien sabe? Que el papá de Selena quería que ella cantara un, un, un ritmo, un, un tipo de canción sí. Y cuando la, ella, cuando la escribían, él quería, él quería la que gente cantara no le gustaba palabra, que cantara Exactamente, palabra. entonces es que resulta se dieron cuenta que el público quería otra cosa Y por eso terminaron el tex el el Sí. ella era la reina Disculpa del Tex-Mex toda mens. la gente que nos escribió uh -huh.